Bueno, egunon guztioi, etxe laguncha laguntza zerbitzuko langileekin eta udaleraikin publikoetako garbiketa langileekin batera de itudugu prentxaurreko hau. modu kronikoan pairatzen duten soldata rakalas alatzeko, izan ere udal gobernuak, ez du neuririk proposatzen, pairatzen duten er errealitate horrekin amaitzeko. Como decía, hemos convocado esta rueda de prensa junto con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, el SAF y las trabajadoras de limpieza de edificios públicos municipales al objeto de denunciar la brecha salarial eh, que de forma crónica padecen y ante la que el Gobierno municipal no plantea medidas para acabar con esta realidad que sufren. Han sido trabajadoras calificadas eh, como esenciales durante la pandemia, han estado en primera línea y lo siguen estando, pero a la hora de la verdad siguen padeciendo discriminación. A pesar de las denuncias que han trasladado al Gobierno, este ha permitido que otros servicios municipales subcontratados, servicios cuyos trabajadores en su mayoría son hombres, cuentan con unos derechos sociales y unas condiciones laborales y sociales muy superiores a las que tienen ellas en servicios feminizados. En las comisiones tanto del pasado mes como del presente presentamos iniciativas dirigidas tanto a los concejales de Hacienda como de Igualdad. En ambos casos, eh, ninguno de los dos han asumido la responsabilidad de tomar Cartas en el asunto, se han dedicado a, pa a pasarse la pelota del uno a la otra y viceversa. Es por ello por lo que hemos decidido, junto a las trabajadoras, registrar una moción para el pleno del próximo jueves, donde pedimos al Gobierno municipal tres cosas. En primer lugar, que presente en el plazo de seis meses un diagnóstico de la brecha salarial existente en la ciudad, incluyendo un análisis específico de la discriminación retributiva que padecen las trabajadoras de los servicios públicos municipales, incluidas las trabajadoras en servicios subcontratados. En segundo lugar, que se reúna de forma urgente con la representación sindical de las trabajadoras, tanto del SAD como de limpieza de edificios públicos, ambos servicios altamente feminizados y con el objetivo de recoger sus propuestas y necesidades para garantizar unas condiciones laborales, salariales y unos derechos sociales dignos. Y, en último lugar, les pedimos que presenten en el plazo de tres meses un plan para acabar con la discriminación retributiva en los servicios públicos municipales, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 1 2022 de modificación segunda de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, recientemente aprobada en el mes de marzo en el Parlamento Vasco. Yo ahora les voy a dar la palabra a las trabajadoras, porque son ellas las que mejor conocen su propia realidad y las que pueden expo exponer bueno, pues la situación y la brecha salarial que vienen padeciendo de forma crónica. Es Bueno no a todos, lo primero… Muchísimas gracias, Eisea, por darnos voz a las últimas de la fila. Somos representantes del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Donosti y queremos exponeros el porqué de nuestras reivindicaciones laborales. En esta rueda de prensa nos hemos juntado dos colectivos diferentes en cuanto a trabajos a realizar, pero iguales en cuanto a la precariedad laboral y a la desigualdad de género a la discriminación salarial, que sufrimos ambas por el simple hecho de ser mujeres. Este hecho existe hoy en día porque los ayuntamientos ningunean a las mujeres que se dedican a los cuidados, aún existiendo leyes por la igualdad que nos amparan, ya que nuestro objetivo es facilitar la reducción de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en las tareas de los cuidados, donde la precariedad laboral y la discriminación salarial está latente. En cuanto al SAD, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la plantilla que lo ejecuta es sociosanitaria y, por, por consiguiente, no lo olvidemos, fue declarada esencial durante el tiempo de la pandemia. Ya quedábamos y damos servicio a un gran colectivo dentro de la ciudadanía de Donostierra que se encuentra en riesgo de exclusión social, incluyendo en el mismo a las personas discapacitadas que les impiden realizar día a día sus labores y tareas. Se ha demostrado en el día a día que la decisión de permanecer en el domicilio, es decir, de tener el apoyo de una sociosanitaria, es la mejor decisión que la de entrar a formar parte de grupos de personas que con diferentes patologías engloban la totalidad de las actuales residencias geriátricas, gobernadas a toque de corneta y a prueba la tenemos con la cantidad de personas que deciden volver a su hogar familiar. Bueno. Sigo yo, que soy también del de Servicio de Ayuda a Domicilio. Y entonces, bueno, continuando con lo que decía mi compañera, pues bueno, eh, pensamos también que la prioridad política debe establecer los cuidados sociosanitarios como base primordial, con un coste público y social que asegure la calidad del servicio, la regulación laboral y la garantía de las personas a ser cuidadas en su entorno personal y familiar. Cuando hablamos de cuidados nos referimos a una responsabilidad mutua, de prioridad social con un gran coste económico y personal. Claro que sí que en ningún momento ese coste económico y personal tiene que ser a cargo de las sociosanitarias que ejecutamos el servicio. Para mejorar la calidad de vida de las personas hay que mejorar la calidad de los cuidados, y promover la permanencia en sus domicilios y su entorno familiar, que es lo que la mayoría de ellos quieren y desean. <ríe> Recordemos que la sociedad va cambiando hacia nuevas formas de cuidado. El Ayuntamiento de Donosti, a través de Acción Social, ha elaborado un proyecto piloto a través de los fondos europeos, que consiste en dar cabida a mejorar dichos cuidados con una mayor duración dentro de sus domicilios, efectuados así por personal sociosanitario. Sin embargo, nuestras reivindicaciones como plantilla trabajadora no solo y no es poco van a mejorar la calidad de los cuidados, sino que van a alimentar que las personas que los ejecuten los efectúen sin trabas burocráticas, sin discriminaciones, sin ansiedades, dentro del marco de una igualdad real y plena. Porque nos hemos educado a trabajar en un modelo de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, por una distribución justa y equitativa de las tareas a realizar. Buenos días. Eh, cada cuatro años el ayuntamiento realiza un concurso público para adjudicar una nueva empresa que gestiona este servicio, basado en unos pliegos de condiciones, donde se incluyen las condiciones laborales de las personas sociosanitarias que efectúan este servicio. El SAD es una de las licitaciones con mayor presupuesto municipal y también es el más feminizado y precario, donde se efectúa una contratación de jornadas parciales que dificultan el acceso en su totalidad a las mujeres que dedican que se dedican a los cuidados y precisamente por las jornadas abusivas y por los salarios que no les permite conciliar su vida laboral con la familiar de forma individual. La realidad es que el SAF tiene una diferencia anual salarial con los diferentes colectivos masculinizados, de 6.000 euros anuales, siendo esta una de las razones por las que exigimos al Ayuntamiento como responsable subsidiario de un servicio que se efectúa a través de un concurso público y gestionado por empresas con ánimo de lucro, con un dinero público que fetúe la nueva licitación del SAD, con un presupuesto municipal que tenga en cuenta su cálculo, una subida salarial digna y adecuada a la pérdida de poder adquisitivo de estos últimos años. En estos momentos estamos en plena negociación un nuevo con, con un nuevo convenio de colectivo con la empresa saliente y exigimos para la firma del mismo que este ayuntamiento municipal se, compo, se comprometa con la plantilla de SAD, erradicar la precariedad laboral y la desigualdad de género que tan fomentado en cada uno de sus discursos. Aprovechamos para recordar a la plantilla de SAD que en el próximo sábado 21 de mayo, en la Casa de las Mujeres, en Calle Oquendo, se va a celebrar una asamblea a las doce y media para dar cuenta a las propuestas de la empresa y del comité de cara a la, a la próxima eh, firma del convenio. Muchas gracias. Hola, bueno, lo primero, darle las gracias a ISEA y a Esti del Grupo El Carrequín por darnos voz. Bueno, somos parte mayoritaria del comité ELA, Comisión ISK, de la empresa FCC Medio Ambiente, contrata de limpieza de edificios y locales, colectivo mayoritariamente feminizado, del Ayuntamiento de San Sebastián. Nuestra empresa lleva muchos años encargándose de dicho servicio, así como también es adjudicataria, o mediante Utes, de la contrata de limpieza viaria colectivo mayoritariamente masculinizado, limpieza de edificios y locales, limpieza viaria, misma actividad, misma empresa. Las trabajadoras de limpieza de edificios y locales llevamos muchos años reivindicando la brecha salarial y social que padecemos, hecho que el Ayuntamiento de San Sebastián es conocedor y que pese a ello sigue acrecentando, todo ello con dinero público. Puesto que a la hora de la elaboración de los pliegos de contratación no valora por igual el trabajo de las mujeres, limpieza de edificios, y el de los hombres, limpieza viaria. ¿Será que no nos lo merecemos? Y lo malo no es que nuestra precariedad solo sea salarial. ¿Vale lo mismo el transporte para todos? ¿O es que las mujeres, plus de transporte 2,09, pagamos menos que los hombres, plus de transporte 4,74? sino también social, licencias retribuidas familiares distintas, ayudas sociales que en nuestro caso no se contemplan, entre otras. ¿Dónde está la igualdad? Y lo triste es que el Ayuntamiento de San Sebastián, que se ilumina morado cada 8 de marzo, sea partícipe de ello, puesto que su respuesta, cada vez que se les ha planteado que lo revisen y que no sean cómplices de dichas desigualdades, nos contesten lo mismo. No lo vemos. Hay que estar ciego. Y lo triste es que la, eh, perdona, tanto la empresa FCC Medio Ambiente como el Ayuntamiento de San Sebastián siguen ignorando la des, las desigualdades, una vez más. En su día fuimos esenciales, Cuarto de Socorro, Centro de Acogida Social, Atano, Iyumbe y Castolas, Casas de Cultura, Museos, EPAS, como tantos otros colectivos, pero solo somos esenciales para trabajar. Tenemos solamente una pregunta que hacerles, ¿hasta cuándo las desigualdades…? Pensamos que este sería el momento del cambio, puesto que sabemos que el ayuntamiento está elaborando los nuevos pliegos de contratación o se van a elaborar en breve de limpieza de edificios y locales, por lo que pedimos al ayuntamiento que sean tratados con la igualdad de cualquier otro, ya que al ser un colectivo representado en su gran mayoría por mujeres, esto no dé pie a que nos discriminen a la baja, puesto que en otras contratas, mayoritariamente masculinizadas, se les conceden mayores incrementos económicos, Posibilitando así mejoras en sus convenios. Por todo ello, pedimos, no, exigimos unos pliegos de contratación dignos y acordes con la economía actual y, sobre todo, no discriminatorios. Bueno, es que ricasco. Bueno, agradecer en primer lugar vuestra presencia. No sé si tenéis preguntas para las propias trabajadoras. Bueno, en principio, ¿cuántas personas forman parte de, uno de, de cada uno de los dos servicios? Y cuando hablamos de, de la gran mayoría de mujeres, ¿de qué porcentaje hablamos respecto a los hombres que pueden estar trabajando? Y también, si pueden concretar eh, cuál sería la subida que ustedes consideran justa de cada reivindicación que están haciendo. Bueno, la plantilla del SAR la, com, la componemos... Solemos entre 350 400 personas, depende del de volumen de servicios que haya y de la época. En 97% mujeres, y creo que estoy siendo un poco exagerada. Y la subida que hacemos es volver a tener los derechos y todo el, todo el, el tema de parado, que hemos tenido parados el… El convenio, por ejemplo, del 2018, nosotros estuvimos vacíos porque la empresa que nos llevaba, que era Garbialdi, eh, se fue y hasta que vino la otra tuvimos un año de parón a cero. Y este año, en el futuro, si no llegamos a un acuerdo ahora, nos están amenazando con que va a pasar lo mismo. Gracias. No he entendido, ¿Y, y eso qué quiere decir? ¿Que nos han subido desde el 2018? Sí, nos han subido, pero con 1,5, 1,25, luego hemos tenido un año de parón y tuvimos que volver a a empezar todas las negociaciones con la nueva empresa licitante. Y eso fue un parón de unos cuantos años. Bueno, en nuestro caso somos unas 160 trabajadoras, 150, 160, y un 90, 94% femeninas. Y la subida que pedimos es, eh, mínimo, hemos tenido subidas eh, de un 2%, pero este año no hay subida. Porque el ayuntamiento, pues, eh, no, no, no nos da su vida. Entonces la empresa tampoco da su vida. Y mínimo una equiparación eh, con viaria. Carolina, ¿querías preguntar? ¿tú? No es, es que no es siendo del todo bien el tema de este económico. O sea, ahora se van a renovar los convenios, ¿no? Están negociando, aquí, bueno. Eso es. Están negociando sus convenios colectivos a la vez que se está dando el proceso de licitación. Y una de las cosas que comparten ambos colectivos es que que se dé ese proceso de licitación en estos momentos, eh, bueno, diría que es un condicionante, una medida de presión para no obtener las mejoras salariales que vienen reclamando ante la amenaza de que no puedan entrar esas empresas a la licitación y a obtener el concurso. Entonces, es una trampa que se dé en estas situaciones en las que se está negociando a la vez que se está dando el proceso de licitación, en el que, además, diré que incluso el ayuntamiento está interviniendo para que se dé así. Porque en algún caso el proceso de licitación tendría que ser a posteriori en octubre o demás y se ha adelantado esa licitación ahora, previsiblemente al mes de junio, cuando les toca renovar el convenio. De tal manera que hay una presión muy potente por parte de las empresas para no incrementar ni mejorar salarialmente derechos sociales y demás a las trabajadoras ante el riesgo de quedarse fuera de, ese, de esa licitación o de conseguir el concurso. Listo. Vale. Es pues que ricasco a todas por vuestra presencia y, bueno, el jueves que viene tendremos ocasión de poder debatir la iniciativa en el Pleno y de contar con su presencia y, bueno, pues a ver si conseguimos que obtengan, pues bueno, eh, no solo lo que reivindican, sino acabar con ese proceso tan dilatado en el tiempo y crónico de discriminación que vienen sufriendo es carricas